en primera instancia existe un método llamado SAI qué característica tiene este método? este método retorna el número de elementos que existen en la estructura si llegase a, si llegase a conocer o si se quisiera conocer el número de elementos que existen en una estructura de tamaño variable array list, qué, qué haría? pues sencillamente se utiliza el método SAI observen ustedes el ejemplo he creado para nuestro caso he creado un método que es de tipo entero y eh, llamado dar número de elementos. Yo quiero conocer en un momento dado eh, el número de elementos que existen o el número de objetos que existen en el array list catálogo. Sencillamente le digo catálogo.size y estaría este método me estaría retornando el número de elementos que existen en esa estructura. El método isEmpty ¿Este método qué significa? ¿O qué me permite conocer? Me permite conocer si la estructura como tal en este, en este momento está vacía. Si la estructura estuviese vacío, me retorna falso. Si la estructura al menos tiene un elemento, él me retorna verdadero. Por lo tanto, para, para dar un ejemplo, en la utilización de dicho método hemos creado eh, hemos creado un método que se llama public boolean dar vacía ¿qué significa eso? vamos a consultar si la estructura o si la estructura array ArrayList en ese momento se encuentra vacía, entonces sencillamente le digo catálogo is empty", ¿sí? y me retorna la respuesta es boleana, es lógica. Entonces, si la estructura estuviese vacío, me retorna falso. Si la estructura estuviese al menos con un elemento, me retorna verdadero. Avancemos en algunos otros métodos. El método GET, ¿qué significa este método? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para consultar un elemento o un objeto de acuerdo al, a la posición que se envía como parámetro miremos el ejemplo aquí en este ejemplo de este método dar precio hemos utilizado eh, algunas características como la recursividad para poder dar el ejemplo eh, temas que más adelante vamos a explicar lo más importante aquí es que podamos reconocer que dentro del proceso de consultar un elemento, un objeto de la estructura, aquí estoy utilizando el elemento, el, el método get. ¿Qué significa eso? Significa que si yo le digo catálogo.get y quiero conocer, ¿sí? quiero que me retorne, ¿qué objeto existe en la posición i Y se lo asigno, como recuerden ustedes, que el objeto, que el elemento que existe en la estructura, ArrayList son objetos, en este caso eh, es un objeto de tipo libro por lo tanto yo tengo que hacer la conversión tengo que condicionar ese dato a, a la, al, al objeto que estamos declarando aquí de tipo libro, esa es la razón del por qué le digo al libro creo el objeto instanciador libro, asíndele todo lo que me retorne catalogo.get su i para no tener inconvenientes por eso lo condiciono, hago una parametrización que le digo libro. De esa manera yo puedo consultar algún elemento o algún objeto que exista en la estructura de tamaño variable array list. De la misma manera también sucede con el método adicionar. Este método me permite insertar. Ojo, me permite insertar eh, al final de la estructura un objeto. Si yo solamente como parámetro defino el objeto, él automáticamente ese objeto me lo estará insertando al final de la estructura. Si yo quiero insertar en cualquier posición, pues le defino el índice o en la posición en que deseo insertar en la estructura y también como parámetro le mando el objeto. Miremos el ejemplo que tenemos aquí a nivel de Java. Tengo un método llamado agregar libros, donde he creado tres libros. El eh, LB1, LB2 y LB3. En, en, en las líneas siguientes, catálogo.add, por ejemplo, LB2 lo estoy insertando ¿dónde? Al final de la estructura. Si la estructura estuviese vacía, pues lo inserto en la posición 0. Si la estructura estuviera con un solo elemento, este elemento se estuviera insertando en la posición 1. Por ejemplo, supóngase que la estructura estuviese vacía, o sea que este elemento queda en la posición 0. La, en la segunda línea, el libro 3 lo estaría insertando en la posición 1. Pero en la tercera línea le estoy diciendo que me haga el favor LB1. Que me haga el favor y me lo inserte en la posición 0. ¿qué? ¿Qué sucede con esto? Que si yo inserto LB1 en la posición 0, este que estaba en la, en la primera línea, o sea LB2, que estaba en la posición 0, pasa a la posición 1 y el b 3 que estaba en la posición 1 pasa a la posición 2 de esa manera se desplazan los elementos hacia la derecha si existe algún elemento que se inserte al comienzo o en medio de la estructura también existe el método set y el método remove ¿qué significa el método set pues sencillamente que reemplaza un objeto por otro para eso necesito la posición del, del donde voy a reemplazar... y el objeto que voy a utilizar para poder reemplazar. Aquí tenemos un ejemplo. ¿sí? Le digo catálogo.set, mando la posición y le mando el objeto que en este momento voy a cambiar. Para remover o eliminar un elemento, solamente necesito conocer como parámetro el índice o la posición de la estructura... donde voy a eliminar. Le digo catálogo.remote y la posición en este caso que he recibido como parámetro en el método. De esta manera, ojo, de esta manera es que se elimina cualquier elemento en la estructura, bien sea al comienzo o en cualquier posición o al final mismo de la estructura. Espero que con esta explicación se haya podido reconocer un poco más dicho tema.